El 15 de marzo de 2023 vamos a cumplir 30 años de haber conocido este importante documento para la nación que fue presentado al mundo en las Naciones Unidas en Nueva York. Fue presentado el informe de la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador, informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Este documento que es importante para, la, para las salvadoreñas y los salvadoreños. Todos debemos de buscarlo y conocerlo. En él se contienen eh, los patrones de violencia durante 12 años de guerra, eh, de 1980 a 1992. Y la creación de esta comisión fue producto de, los acuer, de, de, de la negociación eh, que se desarrollaba entre el gobierno y el FMLN eh, a finales pues, ya en 1992. Y recoge entonces 32 casos ejemplarizantes de 23.000 denuncias que recibió la comisión y 2.000 testimonios que de manera directa recogió. Entonces este documento que nos muestra cuál fue el patrón de conducta de, de violencia del Estado Salvadoreño es importante conocerlo y que, lo, y que lo rescatemos y que sepamos su importancia, que es producto de los acuerdos de paz producto de la negociación de los acuerdos de paz un elemento destacado a esto son las recomendaciones que están en este documento las recomendaciones que la oligarquía que los gobiernos de derecha no han querido reconocer no lo reconocen aún ahora los gobiernos de derecha y que en ellos, en las recomendaciones, está precisamente como los elementos para no repetir todo lo que aquí describe. Y eso entonces tiene un, un, un carácter importante, tiene un elemento importante para, para la patria, para la sociedad salvadoreña, para el pueblo salvadoreño, porque es la no repetición. ...de todas estas atrocidades que se cometieron durante 60 años, porque esto investiga 12 años que son la guerra, pero que son parte de los 60 años de militarismo y de las dictaduras militares que eh, se instalaron en El Salvador.